valor eh, económico de las tecnologías del lenguaje hay, hay diversos estudios pero para hacernos una idea rápida esta empresa americana por ejemplo llamada Google al final no deja de ser un, un primer ejemplo de tecnologías del lenguaje aplicadas a un conjunto de datos que son las, las webs que son públicas y con unos análisis cada vez más, más sofisticados. El, el, el valor para el ciudadano es, eh, es inmenso, no solamente eh, analizando eh, publicaciones web abiertas, sino analizando historia clínica, eh, eh, corpus científicos, sentencias, eh, colecciones textuales de todo tipo, traduciendo de manera automática eh, textos y, y apli siendo aplicados a sistemas conversacionales, que parece que la siguiente etapa de los sistemas operativos va por ahí, ¿no? a los siris los, los y demás, parece que van en esa dirección es que el interfaz humano es la, la parte importante ahora tanto en los móviles como en los sistemas operativos de, de sobremesa y que hay que, que, que superar. Estamos orientando principalmente a qué papel puede tener la administración para dar esos beneficios al, al ciudadano. Vemos en, en todos los vemos en todos los sectores. Eh, hablamos antes de historia clínica electrónica. La inmensa mayoría de la información que está grabada en los episodios clínicos cada vez que visitamos al médico, que vamos a urgencias, eh, es información textual. Hay una riqueza inmensa sobre los tratamientos, sobre los problemas que tienen las personas. Y hay, hay capacidad de cómputo como para analizarlo y ahí esperamos algunos saltos, pues, no solamente en sanidad, en justicia, en educación, en muchísimas áreas donde hay muchísimo conocimiento que está escrito y que hay que irlo desgranando. No, no esperamos magia, pero sí esperamos más conocimiento que el que hay ahora mismo. La prioridad de la administración eh, desde nuestro punto de vista es, es trazar planes eh, por medio de proyectos verticales en áreas como como hemos dicho, la justicia, la sanidad, la educación, etcétera, eh, trazar planes para que estas administraciones sean las verdaderas tractoras del, del cambio porque son las que tienen el conocimiento y coloquemos las, la, estas técnicas al lado de los que de verdad tienen los, los problemas y los, y los proyectos, que esto acabe redundando en, en mayores servicios para los ciudadanos y servicios que actualmente son muy costosos, pues reducir su, reducir su coste.